Saludos a todos. Hoy en el reportaje de la semana presentamos la triste historia de Pedro y Juan, residentes en la comunidad de Jayabo en la provincia de Duarte, sumidos totalmente en la pobreza y abandonados por las autoridades. A continuación, esta triste historia. Dos horas debieron transcurrir, montados en burros, atravesando ríos, caminos abandonados, bajo la conducción de dos buenos samaritanos que, hinchidos de bondad, nos llevaron a conocer la triste realidad. En la comunidad de Anabo, a unos 16 kilómetros de Las Taranas, en la provincia de Duarte, en lo más profundo, donde solo se escucha el canto de los pájaros como perdidos en el tiempo así sobreviven los hermanos Pedro y Juan Castillo dos rostros que reflejan la extrema pobreza Pasamos trabajo aquí pasamos de todo Sí. Y ah. nosotros ya vivamos enfermos también Yo a la cintura Y él también sube la cintura ¿Cómo logran ustedes mantenerse aquí para comer? como hacen? Bueno, nosotros a veces hagamos trabajitos Y gente que nos ayuda también con Así Pasando de todo lo que viene porque somos pocos Desconocen las fechas, las horas. Solo se enteran cuando algún agricultor decide subir y recordarle que el tiempo ha transcurrido. Sin comodidad alguna, a oscuras, así conviven. A los años no con una lámpara que casi se apaga cada jato. Y estamos oscuros con tiene de a veces nos da miedo porque a un pueblo ladan y cuando ladan uno se pone medio sospechoso. Estamos solos. Sus familiares lejanos y ausentes ante las cámaras no pudieron disimular la profunda tristeza, la soledad que impera ante lo terrible, su único refugio, dicen, ha sido Dios. Ya para construir tenemos primo. Yo que soy así, que yo soy como débil que soy yo. Mi mamá era así también, como que lloraba mucho. Pero ellos Dios no da el valor también. Con Dios delante. Enfermedad, dolor en medio de la nada, a merced de manos solidarias. Se enferman? ¿Cómo se hacen ustedes? Yo que vamos a la clínica, donde nos consigue alguna patilla, No la consigue, nos, nos calmamos de dolor o algo así. Y vamos pasando de todo aquí como pobre. las autoridades y el gobierno sin ofrecer la ayuda necesaria, pues solo recuerdan la existencia de Pedro y Juan en Navidad y procesos electorales. Me han ayudado poco, sí, pero... nos dan cajitas de navideños, cosas así. Sí, bien aquí, sí, pero... No nos trae excusas de no, nada. es que vienen a buscar a uno para que participe en las elecciones, pero no veo que vienen con ninguna cosa a ayudar. Porque los lo políticos lo que quieren es como conseguir para ellos, no, no nos quieren como ayudar a uno. Quieren como planearse de, de cosas que le conviene a ellos. Ante la cruda realidad que viven, sin alimentos, sin comodidad alguna, falta de techo digno, una cama para recostar el cuerpo y aliviar el dolor. Los buenos samaritanos como Leonardo Guzmán y Maximiliano Ureña solo claman que Pedro y Juan sean trasladados a las Taranas la comunidad más cercana para cambiar su condición de vida, pues estos son los únicos dos residentes que permanecen en llanabo Imagínate, alabado sea Dios, a veces vengamos en el nombre de Jesús, no se han desayunado, no han comido nada, a veces dan la una, todavía no saben lo que van a comer, no tenemos la condición para ayudarlo, porque si pudiéramos en el nombre de Jesús, lo no estuviéramos allá. Cuando nosotros estamos, pero nosotros tampoco estamos en condición. Pero en el nombre de Jesús vamos a hacer todo lo posible para que, alabado sea Dios, Dios los saque de este lugar. Porque ellos desean estar viviendo allá, donde está la gente, allá en Tarana. Sé la ilusión de ellos, estar junto con nosotros allá. Que si aparece un plátano allá, no lo comamos entre todos. Esa es su ilusión y eso es lo que ellos quieren, que lo saquen de aquí para ellos. Dice, ellos dicen que no quieren terminar ya los años que Dios le, le queda de vida en este lugar. Cuando llueve se hace imposible acceder a esta zona debido al mal estado de los caminos. Eh, los ríos crecen automáticamente, mientras los ríos no bajan nosotros no podemos venirlos a ver. Tampoco ellos, pues, hay forma de bajar porque ellos tampoco ya tienen casi ánimo para moverse. Agrega el Señor Leonardo Guzmán. La, el deseo de nosotros en el nombre de Jesús lo creemos de parte de que Dios va a hacer la obra y las autoridades, porque aquí hay muchas personas solidarias en, en, en este país, así como mucha gente no cree, pero hay muchas personas que dan las manos amigas, más personas así que necesitan en verdad la ayuda para ellos poder comer y vivir en un lugar digno. Claman a las autoridades prestar atención a su situación. Así devolver la esperanza perdida en medio de tantas precariedades. Eh, ahí es que ellos se bañan y de ahí es que cogen el agua de bebé. No tienen otra otro forma de coger agua. Es ahí solamente. Bueno, que estamos, somos gente pobre. Necesitamos que nos ayuden. Tengo que decirle, hermana. Bueno, pues Dios es grandísimo, que no le falta a nadie, a la voluntad de Dios. Mientras se afirma en discurso que más de un millón de dominicanos han salido de la pobreza, el contexto pone en evidencia otra cruel realidad. Ojalá que manos solidarias y también el gobierno puedan acudir en ayuda de Pedro y Juan que continúan sumidos en total pobreza. Este ha sido el reportaje de la semana.